Bienvenido una vez más. Hoy te tengo el Power Up más poderoso de Trello que he visto. Además el soporte, todo. En fin, quédate en este video para conocer Amazing Feels, Custom Feels a tu medida en Trello para que le saques todo, todo el jugo a la herramienta. Perfecto. Como ya es costumbre, vamos a utilizar un tablero que yo tengo compartido. Te voy a dejar el link en la descripción por si lo quieres utilizar. Sé que personas han hecho un montón de cosas con este tablero, así que ya yo no respondo. Tenemos más de 80 personas conectadas, así que lo bueno de este tablero es que te va a permitir experimentar. Entonces, ¿cómo agregamos este Power Up? Como ya bien conocerás, nos podemos ir, no a la cerca del tablero, sino a los Power Ups y tenemos que buscar aquí amazing fields aquí está a mí me encanta estoy de verdad enamoradísima de este power up me parece que es pero demasiado potente aquí vas a ver un resumen de todo lo que es el power up y quiero hacer hincapié en esto mira todos los tipos de datos que puedes manejar es realmente genial y ellos tienen esto de new ideas que si abres este link vas a ir a un correo electrónico en el que puedes explicar qué tipo de dato te hace falta para tu tablero de Trello así que bueno más que esto yo no sé ya qué pedir una vez que tengas habilitado el Power Up, lo vas a ver en tu tablero de dos maneras. Aquí en la barra principal del tablero de Trello y también lo vas a ver en cada una de las tarjetas que abras. De hecho, es tan bueno que tú puedes customizar o personalizar este nombre acá y ya lo vamos a ver. Fíjate que aquí te van a aparecer todos los campos que tú haces visibles en esta tarjeta, pero tú los puedes esconder o los puedes mostrar como lo prefieras. Vamos a mostrarte cómo configurar nuevos campos en Amazing Fields. Aquí sí me voy a ir a esta parte que nos ofrece esta pantalla que es la configuración. Como ves tenemos varias cosas acá. Vamos a comenzar por este lado donde tenemos el setup. Tenemos el setup de el tablero. Fíjense que tienen una versión en alfa para importar archi archivos por separados por comas o valores, coma separated value files, y tienen para exportar el tablero. Esto también lo tiene Trello, no es ninguna novedad. Aquí, pues, tienen eh, los backups. Puedes hacer backups de tus tableros. Eso también lo tiene eh, Trello nativo, así que nada nuevo por aquí. Sin embargo, esto me encantó porque puedes poner aquí por ejemplo un nombre como mis Campus, y te va a aparecer en la tarjeta incluso puedes utilizar emoticones yo creo que el nivel de personalización de esta herramienta es bastante interesante porque yo soy partidaria como coach de productividad de que si la herramienta es agradable te hace ya de por sí más productivo por eso cuando una herramienta no te da feeling tienes que cambiarla de inmediato eh, luego vas a tener aquí eh, los planes ok ellos dicen que es un supporter es una donación realmente eh, yo creo que vale la pena si necesitas todo este tipo de cosas como las fórmulas en los campos, una integración eh, personalizada, checklist, etcétera, etcétera, checklist en las barras de progreso es decir te da una realmente una funcionalidad extra y fíjate que también funciona para eh, empresas y aquí también tienes un montón de cosas para personalizar de acuerdo a tus necesidades sin embargo te digo que la versión free es espectacular y me parece que es el mejor power up de Trello hasta el momento sobre todo por toda la funcionalidad que te ofrece gratuita gratis no hay lo vengo usando desde hace tiempo y no hay engaños señores Ok. Eh, en nuestro setup fíjense que eh, tú puedes buscar acá lo que tú quieres vamos a buscar un progress bar ok ask sí. y acá te va a salir una ayuda de cómo configurar tu barra de progreso es decir la herramienta está genial, de verdad que sí. Aquí también vas a tener ejemplos de templates que puedes crear. Amazing Canva, Personal To Do. Vamos a ver el Amazing Canva. Fíjense que me abre un tablero como el que yo tengo compartido de Trello que es público Y aquí yo puedo copiar esta plantilla porque ellos ya la hicieron acá plantilla Además que es eso, es, una, es un power up que te agrega muchísimo, muchísimo valor Ok, pero vamos ya a configurar esta es la parte para configurar tus campos. Si te fijas acá, la otra parte, aparte de la documentación que no la nombré, es los campos. Y aquí tú puedes agregar un campo. Yo lo que quiero es que tú veas toda la, la variedad que ellos tienen. Puedes irte a un tablero de ejemplo, puedes irte a unos campos de ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, thumbs up, un like, para ponerle un like a la tarjeta. Fíjense que tú puedes modificar el campo a tu gusto, ¿ok? Ellos incluso utilizan la manito que ya todos conocemos, así que de verdad puedes montarte de alguna manera sobre estos ejemplos, hacerle piggyback, que a mí me encanta esa expresión en inglés, como montarte sobre esos ejemplos y utilizarlos realmente para hacer lo que tú necesites, ¿ok? Vamos sin embargo a crear un nuevo eh, un nuevo campo desde cero. ¿okay? Lo primero es que nosotros podemos escoger entre los tipos de datos que ellos manejan. Manejan campos de texto, manejan checkbox, manejan listas de drop down, manejan campos numéricos, campos de fecha, manejan barras de progreso. Que a mí Me parece que este es muy muy interesante. Me, eh, tienen header eh, y tienen secciones, es decir, tú puedes personalizar toda esta, todo este campo de tu tarjeta, todo este espacio de tu tarjeta a través de la herramienta. Entonces vamos a crear, vamos a crear de hecho una sección. Ok, eh, vamos a poner una clasificación normal básico ok incluso puedo escoger el background vamos a poner básico en naranja porque porque me gusta ok vamos a agregar uno intermedio entonces de nuevo new field ah, caramba perdón new field section tab y vamos a poner acá avanzado para poner nada más dos clasificaciones y este lo vamos a poner vamos a escoger este verde perfecto ok yo quiero que de una vez Así se van a ver mis campos en la tarjeta de Trello. Fíjense que yo cambié esto a mis campos. Aquí están los campos generales y luego va a estar estas secciones. ¿okay? Vamos a seguir editando a ver cómo se va viendo todo esto. Si yo quisiera hacer esto y meterlo aquí adentro, ok, no me deja, pero si lo hago acá abajo, vamos a ver qué sucede. ¡Bum! Perfecto, y lo cambiamos y abrimos acá la tarjeta. Miren lo que pasa: cada sección va a estar organizada. No, esto es precioso. A mí, que me encanta todo, tener todo así organizado por carpetas es algo genial. Vamos a abrir de nuevo el setup porque les quiero mostrar qué más tipos de campo tenemos. A mí me gusta muchísimo la barra de progreso, sobre todo porque yo puedo personalizarla como me dé la gana y ellos me dan el preview. Es decir, no, no, esto de verdad el que hizo el UX o el User Experience de esto sabe lo que está haciendo. Lo puedo mostrar como un número, lo puedo mostrar como una barra, puedo mostrarlo por porcentaje, este, puedo mostrarlo así, científico. No, no, esto está genial. Eh, a ver todo esto eh, vamos a ponerlo como porcentaje normal pero eh, ah, ya, espera, vamos a ponerlo como este tipo de porcentaje, perfecto entonces bueno, tengo el step size eh, tengo los decimales que muestro, etcétera. tengo el estilo de barra, fíjense que esto es algo que no me da trello nativo y me lo dan ellos, miren todos los estilos que yo tengo y además, puedo hacer barras personalizadas, ok? Add custom bar stage, puedo, por ejemplo, poner caritas felices, boom! Caritas felices, ok! Y claro, tengo que agregar, ok, en esta en esta va la carita feliz, en alguna va a ir la carita triste, etcétera, etcétera. Donde muestro el campo y pues, Toda la parte de la disposición en el layout de la carta, de la tarjeta, perdón. Eh, tengo también, puedo cambiarle el color al campo, lo cual es muy bueno porque visualmente te va a dar la información más rápido que estás buscando. Y aquí sí tengo la parte de las fórmulas que es la versión entonces puedo calcular en base a una fórmula esta fórmula va a ser en base a otros campos que estén en amazing fields y pues puedo tener también estos checklists avanzados pero me parece genial para hacer la versión gratis toda la customización que puedes hacer de esto fíjense que aquí ya tienes varias cosas bold color progress Fíjense que acá tú puedes poner para cada rango un color, puedes poner para cada rango emoticones, lo que te dé la gana. A mí esto de verdad, perdón que parezca una fan enamorada, no me tengo que disculpar, pero perdón por parecer una fan enamorada, pero es que me gusta muchísimo, muchísimo esto. Vamos a ver el campo más simple que es el de texto. Esto me encantó. Que puedo tener múltiples líneas. Entonces vamos a agregar uno de estos de múltiples líneas. Y también quiero agregar... Bueno, fíjense que acá yo puedo hacer... Eh, puedo manejar el ancho del campo. Lo cual también me parece muy chévere. Y quiero ponerles aquí... Quiero enseñarles todos los campos. Aquí están eh, los estilos. Miren. No, está genial. Miren todos los estilos que tienen quiero enseñarles también el tipo de drop down list con todas las opciones opciones con colores, que esto lo tiene un poco Trello ya en custom fields así que no es tan wow eh, vámonos a los campos numéricos campos numéricos también es el que comparte con el progress bar y tengo acá las fechas ¿Qué? las fechas, toda la cosa tengo, puedo escoger el formato de la fecha, solamente la hora que también es, es bien importante a la hora de personalizar porque todos estos campos customizables incluso después si utilizas, si, si tú decides pagar esta versión de los supporters puedes tener fórmulas, entonces yo cuando, cuando se usa Trello sobre todo para eh, manejar procesos, este tipo de power-ups son imprescindibles porque te va a permitir calcular las cosas automáticamente y como sabemos cada cálculo es quitarle bajarle el tiempo al proceso lo cual es optimizarlo así que bueno aquí lo puedo borrar en fin esto es amazing feels y para mí son realmente increíbles yo poder ver todo esto en esta disposición para mí de verdad es, eh, está genial, aquí tengo mi barra de progreso, eh, tengo mi campo, vamos a ver si, cómo lo muestra con múltiples líneas, aquí está, miren, realmente me parece que puedes hacer incluso estadísticas acá, es decir, cada uno de los procesos va a ser diferente por el cómo lo usas pero el resultado igual va a ser genial. Así que 100% recomendado. Para mí es el mejor Power Up de Trello. Gracias por, lleg Gracias por llegar al final de este video. Yo soy Olga Semoret, mujer cronopio. Recuerda suscribirte y darle like si eres usuario de Trello. Pues aquí tienes tutoriales que te voy a dejar al final eh, de este video. Una lista completa. Y si quieres que haga otras herramientas, otros recorridos, solo me lo tienes que dejar en los comentarios. Próximamente vienen Notion y ClickUp al canal. Así que, pendiente.